¡Hola chicos! ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Espero que se estén cuidando. Les habla el profe David. Bien, en esta nueva oportunidad lo que les vengo a traer es una nueva técnica para que ustedes aprendan. Es la técnica del frotage. ¿Qué es el frotage? Eh, como se le puede conocer es el arte de frotar. O sea, nosotros a través de un papel, vamos a frotar un objeto para llegar a una reproducción, ¿sí? de una imagen, ¿bien? Bueno, vamos a observar a ver cómo se realizan estas actividades. Para empezar necesitamos monedas, botones y bueno, yo en este caso utilicé cartón, recorté eh, una figura de pescados para realizar el relieve. Tienen que tener en cuenta de que tienen que tener una superficie firme del lado de abajo y poner los objetos. Luego colocamos la hoja y empezamos a frotar. Yo en este caso tengo un grafito, si no tienen un grafito puede ser una tiza de color o un lápiz grueso, ¿sí? para ir frotando donde están los relieves de los peces. Luego coloqué una red. Pero como no me gustan que los peces estén atrapados, le realizo un agujero para que empiecen a salir los peces de esa red. Ese agujero lo decoro con una cartulina celeste del lado de atrás, le pongo un poco de brillantina y ahí quedó. ¿Y les gustó? Miren, acá lo tengo. También hice otro, ¿sí? De Maya y el oso. Agarré la caja donde estaba Maya y el oso y como tenía relieve, empecé a frotarla con un lápiz. ¿Le gustó? Bien, quiero ver sus trabajos, sigan comentando en el canal que les estoy respondiendo a cada uno de ustedes, espero que les haya gustado, suscríbanse al canal y denle muchos likes, y saludos a todos y cuídense, ¡hasta luego!